¿Qué pasa chicos y chicas? Aquí sacaría todo diciendo. Hoy vamos a hacer un nuevo video de cómo hacer una red regular de los fantasmas del juego papá. Vale. El primer paso que hay que hacer es dar la vuelta a la hoja. Espera que me... El segundo paso será hacer las líneas que veis aquí. Uh, el, el, va a salir las mitas de, en la pantalla de, de eh, cada mida que va a salir aquí. que creo que es 2 2 2 y 3 sí, sí. y vamos a pasar por el tercer paso el tercer paso consistirá en hacer eh, que va a ser un poco difícil hacer las sillas así para que, que cortamos las pies del, del fantasma lo primero que hay que hacer es hacer las unidas ahí. Esto va a ser aquí 2, entre aquí y aquí, 4 entre aquí y aquí, siete y nueve, por lo que quiero. Y también en, en el otro lugar, que es lo mismo. Y después cortarlo con las tijeras, que va a salir así. Y vamos a pasar por el último. El último paso consistirá poner enganchar las piernas aquí que yo no los puedo enganchar porque no, no puedo hacerlo pero solo, solo es engancharlo y ya está y ahí podéis hacer ojos y la boca como va a salir aquí espero que os gustó el vídeo, dadle like y suscribiros y dadle a la campanita y hasta luego <risa> He hecho la otra cosa, cosas tengo en el portátil Pero ya está Ahora os puedo decir que ¡Hasta luego!